Con lo que yo me quedo de este curso este, fue con un gran aprendizaje tanto a nivel de estudiante y como persona. Este, me ayudaron a ver que necesitaba estudiar este, para lograr mis objetivos y que no es difícil, solamente que te comprometas, que estudies mucho y las cosas buenas van a llegar a ti. Hola, mi nombre es Stephanie Palacios, estudié en el Cobo 03, quedé en la carrera de medicina en la Universidad UNCIS. Mi nombre es Cristian Yeira Laván Rojas, estudié en el CBT 123 y fui seleccionado en el Instituto Tecnológico de Oaxaca en la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Asenet Rodríguez, eh, yo estudié en el Cobo Plantel 12 en eh, en mi caso presenté en lo que es la UNCIS y quedé seleccionada en la carrera de odontología. Hola, mi nombre es Daisy, soy egresada del CBTIS número 26 y eh, fui aspirante seleccionada en la carrera de Mercadotecnia en la Universidad de la UNL. Estaba buscando alguna academia de matemáticas que me ayudara a pasar mi examen y este, encontré esta academia, me pareció muy, muy buena este, al ver sus testimonios, sus clases y al parecer pues, no me equivoqué conocí este curso por medio de unos compañeros. Anteriormente estaba como en busca de algunos cursos que que tuvieran estas eh, capacitaciones de que, que nos ofrecen a nosotros como futuros universitarios encontré lo que es el árbol en matemático. Entonces yo estaba como ya un poco retrasada con los tiempos y pues ese curso apenas iba a empezar, entonces dije, no, pues está bien, está a tiempo y va a empezar de cero. Entonces yo creo que igual fue por eso que me convenció Eh, los precios son realmente justos, este, demasiado accesibles eh, para las cosas que ellos te proporcionan. Siempre están al pendiente de las universidades que ya sacaron sus convocatorias, después del examen están al pendiente de nosotros, antes, eh, nos regalan clases extras, este, están, algunas dudas están para nosotros. Creo que se me hace una opción muy buena y a nivel de precios y sus instalaciones también son muy bueno, entonces había una parte cuando hacía los exámenes de las guías, no, cuando estaba eh, en razonamiento me fue muy bien, creo que tuve como cuatro que estaban incorrectas, entonces ya de ahí dije, ah, sí le estoy entendiendo, me, o sea, como que sí me gusta y le entiendo. Eh, yo, yo decidí tomar estos cursos eh, a través de línea, se me facilitaba un poco más por esta cuestión que las clases presenciales eran en la ciudad de Oaxaca, entonces yo no me encontraba muy cerca de ella, así que opté por tomarlas a distancia. Eh, en algunas ocasiones en las que no tenía las oportunidades de conectarme, eh, los profesores contaban con clases grabadas, el cual me ayudaron bastante porque eh, cosas que no entendía yo podía visualizarlas después con más calma y alguna duda que a mí me surgiera durante esa clase la podía eh, presentar o, o preguntarle al, al maestro que, que nos brindara esa materia. La modalidad que escogí fue la de sábados en línea y mi experiencia con este curso fue maravillosa ya que en las clases nos ponían mucha atención los maestros y nos, nos explicaban cada cosa que no entendíamos y era mejor digamos que en la escuela que nos explicaban poco y no nos decían qué teníamos que hacer a que aquí nos decían cada parte de, de lo que debíamos que hacer y nos sacaban de la duda que teníamos. Le echen muchas ganas, que tomen cursos y que no se estresen, que las tomen desde anticipación y no a la mera hora. Siempre prioricen sus estudios, que siempre hay tiempo para todo, pero que organicen bien sus tiempos, no dejen la escuela para después porque pasa el tiempo y que busquen opciones. Este, si ustedes sienten que no pueden estudiar por su cuenta, que les es muy difícil, Busquen ayuda como es este curso que la verdad te, te ayuda muchísimo, a mí me ayudó bastante a crecer como estudiante. Tomar mi tiempo y estudiar lo que me dejaban ya sea en las clases del curso y en la de la escuela, lo retomaba muy bien y eso me ayudó mucho y a, y a pesar de que yo sentía que no, pues quedé, con esmero y con dedicación todo se puede. Entonces yo les recomiendo que busquen un lugar muy tranquilo en donde puedan estar solos y pues sin nada de ruido, sin su celular ni nada, para que así igual se concentren y pues a cada quien le funciona diferente, pero pues igual busquen como cuál es su momento adecuado.